¿Estás en pareja? No, no, estoy ¿no? sola sí. Soltera, soltera, soltera. Sí, muy ¿A bien. Diego? Sí, obvio, sí, sí Siempre se lo va a extrañar, por supuesto Todos los argentinos lo vamos a extrañar Yo en lo personal también bueno, Pero vos fuiste la mujer, la pareja ¿Qué es lo que más extrañas de Maradona como hombre? Su compañía, su buen humor eh, En general, todo, todo Tengo los mejores recuerdos ¿Tenés esa duda de que pudo haber vivido más? ¿De que quizás en cierto modo no se lo cuidó tanto al final? Yo creo que eso no va a dictaminar la justicia No, no Mucho no... No se puede hablar, más que nada por, por por cuidado de uno, pero obviamente tenía mucha mucha salud, mucha fuerza, era, era un toro, como le decía yo. Era un toro, toro como le decía, le decía yo. ¿Te sorprendió su muerte? Sí, por supuesto, sí. ¿Y ¿La relación con el entorno de Maradona, Janina Dalma, hay un vínculo, hay algo? No, no tengo relación con nadie. La verdad es que desde que Diego falleció y terminamos, en realidad, desde que terminamos la relación, ya no tengo relación con nadie. Con tantos hijos que tuvo Diego, ¿te hubiera gustado tener un hijo con él? Eh, no, no, la verdad que no, hoy con el desenlace eh, te digo que no, creo que pasó con Diego lo que tenía que pasar, yo era muy joven además. Y en torno a una herencia, ¿vos reconoces que te, te, también tenés derecho a reclamar? Eh, no, no, yo no hago ningún reclamo, desde el momento que, que Diego falleció, el reclamo obviamente cayó, estando en vida sí, hoy hemos charlado sobre un reclamo y que existe la posibilidad, pero desde el momento que, que falleció, no, ya está.